¿Cómo andan amigos del Rincón del Ford? Espectacular. Un día muy frío acá en Córdoba. Este, todavía nos se acaba el invierno, así que bueno. Frío, frío, frío. Hoy vamos a seguir laburando. Me voy a mover rápido por el frío que hace. Este, así que bueno, quédense hasta el final. Cualquier comentario o cualquier crítica me lo dejan en los comentarios. Un saludo grande y nos estamos viendo. Quédense hasta el final. ¿eh? En esta parte que me costó mucho soldar, le voy a poner un bulón y acá también en esta parte eh, para bueno reforzar lo que es el, el, el cajoncito que le dice no así que vamos, vamos para arriba del otro lado del lado de adentro también le voy a mandar eh, una tuerca con arandela y bueno va a ser Va a ser bastante, bastante bueno para reforzar esto, amigazo. Fíjate, tengo que empezar a sacar todo esto que está re podrido, bastante podrido. Así que cortar acá, acá, y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sale. No quiero cortar mucho porque si no puedo de hacer un lío poner el piso nuevo, pero bueno, me parece que es necesario cortar sí o sí. Ahí están los, los bulones. Tengo que poner la tuerca al otro lado, así que ahí vamos. Vamos amigos, continuamos. Ahí ya puse los bulones y bueno. La verdad que eh, no es nada fácil porque la chapa no está tan podrida como para decir. La toco y se sale, viste. Este hay que hacerle fuerza, hay que, hay que buscarle la vuelta. Bueno, bueno, medio como que ya lo tenemos finalizado ahí, así que vamos a continuar, a proceder. Y me estaba fijando en esto y es un buen día para, como no hace calor ni nada de eso, para soldarlo. Este sale sargento acá, unimos, listo soldamos bueno amigos eh, acá estamos soldando fíjense a ver esto es esta está, no está sin soldar y esta también de acá abajo sí. acá hay que puntear un poquito pero bueno acá está toda ya se nota toda la separación Así que bueno por lo menos acá Dijo que es seguro. Bueno amigazo, mirá se está por largar la llovizna mirá la, la chispita de agua y estamos casi terminando ahora le paso disco flap está caliente esto disco flap y listo mucho mejor de lo que estaba antes muchísimo, ha cambiado bastante, estaba todo todo reventado, todo abierto yo, bastante contento después el tema de los cables lo voy a tener que ver porque se me quemaron un poquito así que seguro que voy a renegar con esa parte más adelante pero bueno estaba, estaba difícil soldar sin sin tener que quemar pero no es mucho igual, ¿eh? no es tanto tampoco como para decir no sirve más este bueno acá hay un par que sí bueno, se cambiará Dios. así que bueno, este, está un poquito caliente todavía <ríe> acerca ah, cerca también bueno, más o menos ¿eh? con 15 pesos me hago alto ojizo voy a aplicar eh, algo de antioxidante bien diluido seguramente que esto de este color no va a quedar permiso señores oh, Escúchame, acá estamos tratando de de hacer cuadrar esto la puntera del zócalo se llama esto y nada, se me está re complicando porque no le encuentro la forma nada, al piso tampoco, no sé cómo ponerlo, así que bueno, vamos a ver qué sale de esto. Bueno, no me quiero complicar tanto la vida, así que voy a la quiero laburar más cómodo, voy a sacar la puerta. Estoy bastante perdido la parte del zócalo, creo que es la primera vez que no sé cómo encarar esta parte, cómo armar la, la pieza, porque tiene como una curva, de ahí voy a estar mostrando las imágenes seguramente, tiene como una curva que no entiendo cómo, cómo se la doy. Ahí les voy a mostrar. Aplicando un poquito nuestro producto estrella, el canal desincrustante. ¡Pero vos sos loco! ¿eh? Me ahorro todo el tiempo de pasar alambre y todas esas cosas. Jugamos bien, trapito amigo. Y nada, te saca todo el óxido en un par de minutos. Acuérdense de que hay que dejarlo actuar. Y ver qué onda. Así que luego de tirar el mágico producto del ácido. Lo jugamos con abundante agua. Tírale más, tirale más, tirale con todo. Bien allá abajo. Y ahora lo voy a pasar el cepillo de alambre. Y vamos a ver cómo está la pieza mira, si no querés saber la realidad de tu auto, si no querés tener malas noticias, no pases el cepillo de alambre. Porque vas a ver que está todo podridas así estamos agarré la de ahora y no reniego más pero bastante reventadito está esta parte está llena de barro ahí este va al laburo esto ahí te muestra. por lo menos esta parte te la voy a mostrar se pido alambre te dice toda la verdad ves Todo reventado. Aguanta. Va a aguantar, pero ya que estamos haciendo este laburo, lo, ¿Lo hacemos bien de una. Ahí, ya para allá está bastante sana. Ya le estoy encontrando más o menos la la forma de esto. algo así, así que vamos. vamos a continuar ya, escucha escucha escucha ya le encontré la forma a esto. No, esto esto va así ahí sí. y trae como un tipo ah no no lo trae acá está, está un tipo de agujero el zócalo así que le voy a mandar mecha me la... A la pieza nueva, a la puntera, así lo, lo agarro y se hace más fácil el agujero okay. voy a hacer acá uno. un huequito y lo manda a bulón tuerca, así queda bien fijo y va a ser mucho más fácil soldarlo acá, pero bueno, este acá tiene un par de huecos, pero está bastante, bastante sólido, y a ver si lo relleno con, con alambre después, por ahora vamos bien. Y todo esto que estoy pintando es porque el auto está en el exterior, no, no es la idea de que quede así todo feo. Este, después se va a sacar, pero es para que no se rumbre. <risa> se saca afuera. <risa> Listos para soldar. Calzó muy bien. Así que vamos a ver cómo queda finalizó la puntera del zócalo, no. encontramos la forma, le encontramos la vuelta, falta por ejemplo ahí, ahí falta soldar un pedazo y cortar esa parte, que está podrida, esa y acá también falta rellenar, pero yo pinto porque está en el exterior, entonces no quiero que tal intemperie digamos el auto no quiero que se, se arrumbre cualquier cosa después eh, le volveré a le volveré a sacar el, el prote ahí le puse un bolón y me sirvió mucho de ayuda, después lo voy a cortar para poder unir estas dos partes bastante conforme con con como ha quedado Costó encontrarle la forma, pero se la hemos agarrado.